Hola, en este video voy a explicar cómo trabajar con facturas de compra e impuestos adicionales en libre ETE. Para poder trabajar con impuestos adicionales lo primero que debemos hacer es definir cuáles impuestos adicionales puede utilizar nuestro contribuyente Esto ya que no necesariamente los vamos a requerir todos Entonces, ingresamos al listado de empresas vamos a editar la empresa en este caso la empresa SASCO es del rubro de informática y vamos a hacer eh, los ejemplos con casos que no son de informática pero el ejemplo sería el mismo si eh, tuviéramos que emitir do eh, documentos con impuestos adicionales para el rubro correspondiente ¿Ya? en configuración de la aplicación elegimos los impuestos adicionales la suposición en este caso va a ser que los impuestos adicionales que vamos a utilizar son para una empresa que es un molino en este caso vamos a agregar dos impuestos adicionales vamos a agregar IVA anticipado de harina ¿ya? que por defecto es una tasa de un 12% y vamos a agregar el IVA retenido del trigo que por defecto es un 11% ¿Ya? las tasas aparecen acá por defecto los valores que existen en los mantenedores de librete. sin embargo uno puede cambiarlos por ejemplo solo podemos decir que la tasa de IVA retenido de trigo es un 4% y no un 11% como es por defecto ¿Ya? por el momento solamente se soportan tres tipos de impuestos adicionales se van a ir agregando en el futuro a medida que exista demanda bueno modificamos la empresa y la seleccionamos con esto si nos vamos a la página de emisión del documento vamos a tener un, nuevas opciones ¿ya? primero en la página en la sección del detalle vamos a ver que se agregó esta columna que dice A-R que tiene que ver con eh, Adi impuestos adicionales, anticipos o bien retenciones y si hacemos clic vamos a ver que tenemos los dos impuestos que acabamos de seleccionar ¿Sí? también podemos ver que acá abajo se agregó una nueva tabla que me muestra el código del impuesto, el nombre del impuesto, si es anticipo o retención y la tasa que se va a utilizar ¿Sí? si bien nosotros seleccionamos una tasa cuando creamos los impuestos en la página de edición del contribuyente para cada documento además podemos también modificar la tasa en caso que sea necesario Bueno, obviamente aquí podemos completar los datos y eh, generar nuestro documento pero lo que vamos a hacer nosotros en este caso es algo que no es obligatorio pero lo vamos a hacer así porque resulta más fácil generar los documentos en el futuro que es crear tanto la harina como el trigo como producto dentro del librete entonces para esto lo que debemos hacer es irnos a la página de administración de productos y servicios y aquí podremos agregar los productos para crear los productos hacemos clic en el icono de más y vamos a crear nuestro producto, entonces vamos a crear primero eh, el, la harina entonces tenemos la harina que en este caso la especificación es alimentos la harina vamos a decir que tiene una unidad que es kilo el precio neto va a ser 5000 va a estar en pesos exento no pero súper importante acá en impuesto adicional debemos seleccionar en este caso el impuesto eh, IVA anticipado de la harina seleccionando el impuesto IVA anticipado de harina esto quedará disponible para que cuando creemos el documento se considere ese impuesto adicional guardamos el ítem Hacemos lo mismo con el trigo Entonces, creamos el trigo trigo es alimento la unidad también va a ser que kilo precio también va a ser 5000 y ahí puesto adicional seleccionamos el retenido de trigo y guardamos ok, con los ítems creados, ahora si sí nos vamos a la página de edición vamos a emitir documento ¿ya? yo en este caso le voy a emitir el documento a un root genérico que utilizo generalmente cuando hago esto que no tiene que ver tampoco con el rubro pero recuerden que solamente hacer el cambio de rubro ¿Ya? Eh, entonces 11, 140, 1001, ¿ya? y en el caso acá de los códigos vamos a hacer primero el ejemplo de la venta de harina para la venta de harina esto es una factura que debe considerar el IVA anticipado de la harina entonces si nosotros colocamos acá harina vamos a ver que tenemos el código disponible, se completan nuestros datos y súper importante acá se colocó por defecto el impuesto adicional IVA anticipado de la harina vamos a decir que son 2 kilos un total de 1000 si nosotros revisamos ahora acá abajo los totales vamos a ver que el neto son 10.000 el IVA son 1.900, sin embargo, la suma de esto, el total, da 13.100. ¿Por qué da 13.100? Porque aquí ya está considerando el 12% del IVA anticipado de harina, que son 1.200 pesos. Entonces, los 11.900 más los 1.200 nos da los 13.100 finales. Con esto podemos generar nuestro documento. Y lo podemos enviar al servicio a servicio de puestos ahí el documento está emitido podemos ver que el total son 13.100 y podemos descargar nuestro documento en pdf al visualizar el documento en pdf podemos ver que efectivamente eh, está en nuestro producto harina donde tiene un neto de 10.000 y abajo en los impuestos podemos ver que aparte del IVA al 19%, tenemos el IVA anticipado de harina el 12% con 1200 pesos lo que nos da el total de 13100 y en el caso de la copia cedible, eh, lo mismo, tenemos los mismos valores, entonces ahí tenemos nuestro documento emitido para finalizar recuerden siempre consultar el estado del envío al servicio internos y ahí podemos ver que nuestro documento que acabamos de generar fue eh, procesado y aceptado por servicios protected. Ya ese es el ejemplo cómo emitir la eh, factura de venta en este caso eh, con IVA retenido vamos a ver ahora el caso de la factura de compra entonces vamos nuevamente a emitir documento en este caso seleccionamos factura de compra electrónica ahora vamos a utilizar el mismo root recuerden que este root no tiene nada que ver con el rubro pero es un root para ejemplo simplemente y seleccionamos el trigo Yeah. también vamos a emitir una compra por 2 kilos y nuevamente vamos a ver acá que o sea, automáticamente se seleccionó el IVA retenido del trigo dentro de los impuestos que tenemos disponibles y si vemos acá abajo el neto son 10.000 el IVA son 1.900 pero el total son 11.500 esto es porque existe un 4% de IVA retenido que equivale a 400 pesos entonces los 11.900 menos los 400 nos da el total de 11.500 pesos de la factura de compra. Ahora procedemos a generar el documento. O se nos indica que confirmamos la factura de compra por 11.500 pesos. Y la generamos. Ahora procedemos a enviar el documento a servicio de interno. Aquí podemos ver que el documento ya se envió vamos a revisar el PDF mientras recibimos la confirmación del envío y al igual que en el caso anterior tenemos los datos del documento en este caso esto es una factura de compra electrónica y acá abajo en los montos podemos ver que tenemos el neto 10.000, el IVA que es 1.900 y tenemos el IVA retenido al trigo con 4% que corresponden a 400 pesos total 11.500 pesos para esta factura de compra y en el caso del cedible tenemos exactamente los mismos montos, obviamente y al igual con el documento que emitimos anteriormente eh, debemos chequear su estado ahí podemos ver que el documento también fue procesado y está esta factura de compra aceptada por el servicio de impuestos internos bueno, este es el video que explica cómo trabajar con impuestos adicionales en este caso recuerden que solamente se permiten tener impuestos adicionales por el momento. En el caso que necesiten otros impuestos adicionales, contáctenos porque estamos habilitando nuevos impuestos a medida que los vayan solicitando. Eh, y también muestra cómo eh, emitir una factura de compra electrónica este video. Bueno, muchas gracias por haberlo visto.